Hola y bienvenidos a la presentación de IMT Lazarus en Español. Esto es IMT Lazarus. El acceso a IMT Lazarus se realiza a través de cualquier navegador web, simplemente utilizando un usuario y una contraseña. En IMT Lazarus nos integramos con un montón de plataformas, tanto educativas como de gestión de dispositivos, alumnos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos con los cuales también vamos a poder acceder con nuestra propia cuenta de Microsoft, de Google o de otras plataformas educativas para no tener que utilizar diferentes usuarios y contraseñas dentro de IMT Lazarus. Yo ya me he logueado en mi servidor de pruebas y desde aquí voy a tener acceso a todas las clases a las que tenga acceso como profesor. Podemos tener diferentes secciones, clases y dentro de cada clase encontraremos diferentes dispositivos. Cada uno de estos chips representa un dispositivo diferente. Podemos utilizar IMT Lazarus con cualquiera de las tecnologías, es decir, con dispositivos Windows, con dispositivos Apple, con dispositivos Android incluso con Chromebooks. Como profesores o docentes no nos tenemos que preocupar del dispositivo o la tecnología que los alumnos están utilizando. En IMT Lazarus tenemos dos partes totalmente diferenciadas, pero que a la vez interactúan entre sí. Por un lado tenemos una parte de seguridad en la cual vamos a poder analizar información sobre la actividad que están realizando los alumnos cuando navegan por Internet. Aquí podemos analizar diferentes plataformas y con la inteligencia de IMT Lazarus vamos a poder analizar contenido de tipo no adecuado para educación. Aquí tenemos algunos ejemplos y hemos difuminado los términos para que no aparezcan en esta presentación. Podemos añadir nuevos términos, editarlos y también trabajar con diferentes idiomas, tanto en la configuración de riesgos como en la propia plataforma. Aquí tenemos algunos ejemplos en mi servidor de pruebas, pero tenemos más de 40 idiomas soportados y siempre tenemos la posibilidad de añadir cualquiera que necesitemos. También en la parte de seguridad vamos a tener la posibilidad de crear filtros de navegación web. Por un lado tenemos una serie de categorías donde vamos a poder bloquear o permitir dentro de nuestros filtros. Estas categorías hacen referencia a una base de datos que IMT Lazarus actualiza diariamente consultando información de diferentes fuentes. Igualmente vamos a poder configurar palabras clave para permitir o bloquear dentro de la navegación dominios específicos o incluso URLs específicas tanto para permitir como para bloquear contenido. Por lo tanto, podemos especificar una URL concreta para permitirla o bloquearla o trabajar con categorías más genéricas dentro de nuestro filtro de navegación. Si alguna página web es de nueva creación o se ha cambiado recientemente, podemos también configurar la categoría especial llamada no clasificados, donde cualquier página web que aún no haya sido analizada por IMT Lázaro esté bloqueada por defecto, con lo cual vamos a tener esa tranquilidad de que toda la navegación de los alumnos siempre va a estar protegida. Tenemos un filtro específico para YouTube. En este caso tenemos opciones mucho más avanzadas que en el filtro de navegación. De esta forma, en el filtro de YouTube vamos a poder controlar incluso los elementos que aparecen alrededor de los vídeos de YouTube. Por ejemplo, vídeos recomendados, listas de reproducción, etc. Todos estos elementos que aparecen alrededor de los vídeos de YouTube pueden bloquearse en directo, es decir, cuando accede el alumno, para que no aparezcan en el dispositivo del alumno y solo se centren en el contenido del vídeo. Esto se hace de forma dinámica y totalmente transparente para los alumnos. De esta forma evitamos distracciones para nuestros alumnos. Dentro de YouTube vamos a poder trabajar con las categorías que contienen los vídeos. En este caso podemos bloquear o permitir de nuevo las categorías de los vídeos de YouTube. Podemos ir un paso más allá ya que también vamos a poder añadir palabras o frases para bloquear dentro de YouTube. Es decir, por ejemplo, si yo pongo la palabra Fortnite dentro de mi lista negra de palabras... Todos los vídeos que contengan la palabra Fortnite, van a estar bloqueados independientemente de las categorías que yo haya seleccionado en mi lista de categorías. Vamos a poder trabajar con una lista de canales o vídeos específicos, de nuevo, para permitir o bloquear. Por ejemplo, podemos bloquear todas las categorías de los vídeos de YouTube pero tener una lista específica de canales educativos, canales de profesores o de educación que vamos a poder permitir dentro de nuestro filtro. En los filtros de YouTube de navegación podemos crear tantos como queramos y utilizarlos de forma indistinta. Volviendo a mi aula, como docente o profesor voy a tener la capacidad de cambiar los filtros de seguridad esto es algo que se realiza de forma opcional cada centro decidirá si permite o no a los profesores o docentes modificar estos filtros pero es una de las grandes características que tenemos en IMT -Lazos. por ejemplo cuando estamos trabajando con los dispositivos como decía cada una de estas cajas o chips representaría un dispositivo de un alumno pueden ser equipos compartidos o pueden ser equipos individuales o uno a uno cuando tienen el color verde de fondo significa que están trabajando con los filtros por defecto que hayamos implementado a nivel de administrador en el centro. De esta forma, un docente va a poder ver información de lo que está ocurriendo en un dispositivo, pero además va a poder interactuar con los alumnos y va a poder cambiar los filtros de seguridad, como decía. Por ejemplo, estoy en mi clase, estoy en mi aula, puedo seleccionar a dos dispositivos de los alumnos y decir que durante 10 minutos solo pueda navegar por la lista de dominios permitidos. En este caso cambiará a color rojo y en el icono del filtro de navegación aparecerá una pequeña cuenta atrás, en este caso de 10 minutos, indicando que el filtro se ha cambiado y quién lo ha cambiado. Después de 10 minutos volverán a estar en color en verde y significa que volverán a estar navegando con los filtros por defecto del colegio. Puedo seleccionar otros tres alumnos de mi clase y decir que durante 20 minutos no tengan acceso a internet. En este caso cambiaría el color a negro y de nuevo se, activar se activará una pequeña cuenta atrás de 20 minutos para indicarme que durante 20 minutos estos tres dispositivos no tendrán acceso a internet. Al cabo de 20 minutos volverán a tener acceso normal. Imaginaos que quiero hacer una actividad con mis alumnos. En este caso de nuevo selecciono los alumnos con los que quiero trabajar, por ejemplo estos tres alumnos, selecciono el filtro de navegación y en este caso lo que quiero es que no tengan acceso a, por ejemplo, eh, chat GPT. En este caso bloquearía el dominio de chat GPT, lo añadiría a mi filtro de navegación que he creado como profesor Seleccionaría el tiempo durante una hora, que es lo que dura mi clase, y aplicaría mi filtro en estos tres alumnos. ¿Qué significa? Que estos tres alumnos no van a poder tener acceso a ChatGPT durante mi hora de clase, que es lo que he configurado. Como docente voy a poder crear tantos filtros de navegación como quiera, tanto para permitir o bloquear recursos, sin tener que contar con el informático o administrador del centro para modificar estos permisos con lo cual puedo personalizar la navegación y el aprendizaje de mis alumnos dentro de mi aula. Voy a poder hacer lo mismo con los filtros de YouTube. De nuevo selecciono mis alumnos y voy a poder dar acceso por defecto al filtro de navegación de YouTube. Voy a poder bloquear completamente el acceso a YouTube o de nuevo voy a prepararme una lista de vídeos que quiero compartir con mis alumnos. En este caso, de nuevo voy a seleccionar el tiempo una hora, selecciono mi filtro de navegación... Y en este caso lo que he hecho es preparar cinco vídeos en YouTube que quiero compartir con estos alumnos. De esta forma, aplicando este filtro lo que hace es que estos dos alumnos solo van a poder ver cinco vídeos en YouTube y absolutamente nada más durante una hora. Pero el resto de mi clase va a poder acceder normalmente sin problemas a YouTube con los filtros de navegación por defecto que hayamos configurado en el centro. De nuevo, voy a poder personalizar el aprendizaje de mis alumnos dentro de mi aula. ¿Qué más cosas podemos controlar desde Lazarus? Vamos a poder controlar el acceso a la cámara, si podemos habilitar o deshabilitar la cámara, también por tiempo. Vamos a poder bloquear la pantalla por si no queremos que los alumnos utilicen los dispositivos o simplemente queremos llamar su atención. Podemos hacer una explicación al comienzo de la clase, por ejemplo, 5 minutos, Bloqueo las pantallas, hago una explicación y pasados cinco minutos automáticamente volverán a estar disponibles para trabajar con los dispositivos. Vamos a poder reiniciar los equipos, cerrar sesión, voy a poder enviar un mensaje a uno o varios alumnos, automáticamente aparecerá un pop-up o ventana dentro de los dispositivos con el mensaje que hay indicado. Vamos a poder compartir la pantalla del profesor con los alumnos o la de los alumnos con el profesor o el resto de la clase. Y además, aparte de toda esta información que tenemos disponible, también desde aquí, si os fijáis, vamos a poder ver lo que está ocurriendo en los dispositivos en tiempo real. Por un lado tenemos las pestañas que tienen abiertas los dispositivos en este momento, a las cuales puedo pinchar en cualquier momento para ver de qué se trata, la voy a poder bloquear, desbloquear, cerrar directamente desde aquí o abrir en mi dispositivo... Y también voy a ver capturas de pantalla con la actividad que está ocurriendo en los dispositivos. Por lo tanto, de un vistazo, como profesor, yo voy a poder ver lo que están haciendo los alumnos en este momento. Si quisiera ver más información acerca de estos dispositivos, voy a poder pulsar en la i de información y desde aquí voy a tener acceso a este panel de control con toda esta información. Por un lado, vamos a tener capturas de pantalla con toda la actividad del alumno. Esto se genera de forma automática sin tener que acceder a IMT Lazarus. Automáticamente toda esta información se está registrando, con lo cual puedo acceder y consultarla siempre que quiera, me la voy a poder descargar, etc. Toda esta información se registra de forma automática junto con toda la navegación del alumno. En este caso estoy viendo todas las búsquedas que ha hecho el alumno, todas las páginas web que ha visitado, todos los vídeos que ha accedido o ha intentado acceder, etc. Puedo filtrar por fecha, incluso para ir atrás en el tiempo y ver la actividad del alumno en un momento determinado, durante mi examen, en una hora diferente, etc. Vamos a tener un resumen con la actividad, cuándo se ha conectado, los dominios más buscados, las categorías más eh, buscadas, etcétera Toda esta información está disponible y también me la voy a poder descargar si necesitara Volviendo a mi panel de control, de nuevo voy a poder ver pestañas que tienen abiertas, voy a poder cerrarlas desde aquí, voy a poder ver información sobre las extensiones que tienen instaladas, voy a poder ver información sobre el dispositivo, por ejemplo la batería que, tiene, eh, que le queda, si quiere hacer una actividad con unos portátiles, e incluso la ubicación del dispositivo. También desde aquí vamos a poder lanzar recursos a nuestros alumnos, por ejemplo de nuevo selecciono alumnos en mi clase o toda mi clase, y voy a poder lanzar cualquier tipo de recurso de los que tengo aquí o cualquier página web que yo quiera. Puedo tener una lista de favoritos preparada para lanzar a mis alumnos y pulsando el botón de abrir se abrirá automáticamente en los dispositivos de los alumnos. También tenemos el modo examen o modo fijado con el cual yo voy a poder seleccionar el tiempo, por ejemplo 50 minutos, le di al botón de fijar, cerrará todo el resto de pestañas que no estén en mi lista y hará que solo van a poder navegar en la lista de dominios o recursos que yo haya indicado en este momento durante 50 minutos. De esta forma, estoy garantizando que los alumnos no van a poder salirse de los recursos que yo haya aquí indicado. Por ejemplo, para hacer un formulario, para hacer un examen, cualquier actividad en la que yo no quiera que naveguen en otro sitio que no sean los que yo he autorizado previamente durante mis 50 minutos. Una vez pasados los 50 minutos, los alumnos van a poder navegar de forma normal con los filtros por defecto. De nuevo, puede ser para toda la clase o puedo personalizar el aprendizaje a diferentes alumnos dentro de mi clase. Lanzarles un examen a unos, un examen a otros, un formulario a unos, un formulario a otros. En el caso de dispositivos Windows tenemos una característica especial, sobre todo utilizada para la realización de actividades o exámenes, que llamamos Essential Desktop. En este caso, de nuevo el profesor va a poder configurar diferentes escenarios o escritorios donde vamos a configurar ciertas aplicaciones que queremos que utilicen, ya sea el navegador, el Excel, Teams, etc. Solo esas aplicaciones. Configurando cualquiera de estos escritorios, de nuevo seleccionaremos el tiempo, por ejemplo 50 minutos, una hora, activaremos este modo y lo que hace es transformar los dispositivos de los equipos y va a permitir solo las aplicaciones que hayamos configurado, ninguna más. Tenemos un ejemplo aquí claro con Minecraft for Education, donde solo se permitiría el uso de Minecraft for Education. De nuevo, una vez pasado el tiempo, volverán a poder trabajar de forma normal con el resto de programas que tengan instalados. Una funcionalidad similar la tenemos para aplicaciones de IOS y Android. En este caso vamos a poder crear filtros de aplicaciones donde de nuevo tenemos la capacidad de dar a los profesores la posibilidad de configurar estas aplicaciones. Es decir, igual que con los filtros de navegación y de YouTube, vamos a poder configurar aplicaciones bloqueadas o permitidas dentro de nuestros dispositivos, independientemente del MDM que estemos utilizando. Y en vez de Lazarus se puede utilizar con diferentes MDMs, o también tenemos nuestro propio MDM para gestión de dispositivos y seguridad, en este caso para tablets de Android o dispositivos iPad. Y todas estas características están disponibles durante las horas lectivas para profesores y docentes. Fuera de las horas lectivas, si los alumnos se llevan los dispositivos a casa, las familias también van a poder acceder y van a poder ver toda esta información sobre la navegación, van a poder ver las capturas de pantalla, van a poder ver resúmenes con toda la actividad, todas las páginas que han visitado, etc. Y además, también van a poder ver y crear filtros de navegación, de YouTube y tareas personalizadas para aplicar cualquiera de ellas. Durante las horas lectivas o horas de clase, los profesores van a tener acceso a esta información. Fuera de las horas lectivas, las familias van a poder tener acceso, pero todo lo que ocurre fuera de las horas lectivas del colegio no está disponible para profesores y administradores por temas de privacidad, pero sí que va a estar disponible para las familias.